SCP Containment Bridge es un juego muy viejo, salió el 15 de abril del 2012 y esto me ha venido a la cabeza porque si vas a donde se encuentra el SCP-1499 verás en el suelo una chapita que pertenece a una científica de la fundación que se llama Emily Ross y si te fijas en la fecha de caducidad es que va a ser dentro de nada esto lleva a uno a reflexionar sobre la antigüedad del juego y sobre si va a continuar en el tiempo. Por parte del SCP Containment Bridge original, los desarrolladores del juego lo han abandonado desde agosto de 2018 y no han vuelto a salir actualizaciones desde entonces. Aunque el juego esté muerto porque no se esté desarrollando más, sí que hay mods, hay otros juegos que están inspirados en Containment Bridge que sí que están empujando la esencia original del juego a lo largo del tiempo. SCP Secret Laboratory está muy inspirado en SCP Containment Bridge y es un juego que cada vez es más y más popular. Y también hay otros juegos y hay otros mods de Containment Bridge que están manteniendo la esencia original del juego un poco viva. Aún así, mucha gente juega al Containment Breach original, como por ejemplo un servidor, porque es un juego de terror bastante entretenido, que te da un gameplay diferente en cada mapa, y que tiene un nivel de dificultad importante en Keter, que te desafía y te pone a tus límites. Nada más por mi parte, aprovechad a jugar el juego antes de que a Emily Ross se le caduque la licencia. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.